Continuando con el módulo de rectificación de media onda no controlada, vamos a ver el tema 2, carga resistiva inductiva. Comencemos. En la figura vemos la topología del puente con carga resistiva inductiva, conformada en este caso por un tiristor, y una fuente de tensión de valor sinusoidal de la forma raíz de 2b, seno omega t. Entonces, igual que en el tema pasado... Comencemos con el límite de controlabilidad. En este caso, tenemos una función sinusoide centrada en cero. El límite de controlabilidad coincide con el semiciclo positivo de la fuente. Es decir, que para nuestro caso, el límite de controlabilidad va a ser para todos los valores de alfa que se encuentren entre 0 grados y pi radianes. Para poder hallar el ángulo de apagado, debemos encontrar la expresión de corriente. La expresión de corriente la podemos encontrar de la solución a la ecuación diferencial con condición inicial I en T alfa igual alfa igual a cero. Es decir que la corriente para el momento que se cierra el tiristor vale cero. Entonces desarrollando esa expresión vamos a encontrar la expresión dada con la ecuación número 10. Que I de t es de la forma seno raíz de 2B sobre Z, seno omega T menos phi menos seno de alfa menos phi por la exponencial de menos omega t menos alfa sobre tangente phi. Vemos que la corriente es función del ángulo de encendido, del valor de alfa. Eso quiere decir que para encontrar el ángulo de apagado tenemos que hacer que la ecuación 10 valga 0. Nuevamente las soluciones B igual 0, Z igual infinito o beta igual a alfa son las soluciones triviales a la ecuación. Eso implica que para poder encontrar la solución, debo resolver que el término entre corchetes debe ser igual a cero. Es decir, seno de beta menos phi menos el seno de alfa menos phi por la exponencial de menos beta menos alfa sobre tangente phi, tiene que ser igual a cero. Vemos que esto es una nueva ecuación trascendental que ahora depende de dos parámetros, el valor de phi y el valor de alfa, para poder encontrar ...el valor de beta, es decir, una gráfica en tres dimensiones. Entonces, en la figura podemos ver, para distintos valores de alfa, ...cuánto vale el ángulo de conducción, que recuerden que es la diferencia entre beta y alfa, beta menos alfa, ...para distintos valores de ángulo de carga, desde el caso resistivo, que ya habíamos visto anteriormente hasta el caso puramente inductivo. Entonces vemos cómo va variando desde pi radianes hasta 2 pi radianes, para el caso de alfa igual 0. y cómo a medida que vamos incrementando el valor de alfa, estos valores van decayendo. En la figura podemos ver la forma de onda. La forma de onda desde el valor de alfa, hasta el valor de beta, en azul para la tensión, en rojo para la corriente. Nuevamente, igual que comentamos en el tema pasado, la solución alfa igual a cero coincide con el puente rectificador no controlado. A partir de la forma de onda, podemos extraer los valores o calcular los valores de tensión media, tensión efectiva, corriente media y corriente efectiva, que nos permitirá calcular el factor de rizado. Entonces en la gráfica vemos el contenido armónico. Fíjense que el contenido armónico, a diferencia del tema pasado, difiere entre la tensión y la corriente. La tensión en azul, la corriente en rojo. Vemos que el valor medio de corriente en este caso es mayor que el de tensión y que las armónicas de corriente son hasta la primera armónica superiores y posteriormente a la segunda armónica van decreciendo conforme se va incrementando la impedancia. Y como es el contenido armónico de tensión. Entonces arranquemos con las funciones de tensión media y efectiva. Entonces calculando la tensión media de acuerdo a la definición tenemos que la tensión media ahora es función tanto del ángulo de encendido como del ángulo de apagado y es de la forma raíz de 2b sobre 2pi coseno de alfa menos coseno de beta. En la figura nuevamente vemos cómo evoluciona la tensión media en función del ángulo de disparo para distintos valores de carga, desde el caso resistivo puro hasta el caso inductivo puro. Vemos cómo la tensión va decayendo, racionalizada entre la tensión efectiva de la fuente sinusoidal. De igual manera podemos calcular la corriente a partir de la expresión de la serie de Fourier, es decir, tensión media sobre resistencia. Nuevamente en la gráfica vemos la evolución de la corriente media en función del ángulo de disparo para distintos valores del ángulo de carga, desde el punto de vista resistivo hasta el punto de vista inductivo. La tensión efectiva, nuevamente calculada a partir de la definición, vemos que la tensión efectiva es B por la raíz cuadrada de 1 sobre 2 pi, que multiplica a beta menos alfa, que en, realidad en el fondo es gamma, menos seno de 2 beta sobre 2, más seno de 2 alfa sobre 2. Nuevamente la ecuación es únicamente válida en radiales. Y en la figura vemos cómo va evolucionando, o va disminuyendo la tensión efectiva, a medida que vamos incrementando el ángulo de disparo. Recuerden que a menor ángulo de disparo, mayor tensión, Finalmente, tenemos la expresión de corriente efectiva. Una vez que se calcule de acuerdo a la definición, resolvamos la integral. Podemos ver cómo la representación de esta magnitud racionalizada entre z por raíz de 2b, es decir, que la gráfica es la solución a la raíz cuadrada que vemos en la expresión 15, podemos ver cómo a medida que vamos incrementando el valor de alfa, va evolucionando la, la corriente efectiva en función de la variación del ángulo de carga, desde el caso resistivo puro hasta el caso inductivo puro. Les recuerdo que nuevamente la solución alfa igual a cero, coincide con la solución del de puente rectificador de media onda no controlado. Finalmente tenemos el factor de rizado de tensión, vemos que es función tanto de alfa, como de beta, es decir, que para cada valor de alfa y para cada valor de carga vamos a tener un factor de rizado diferente. Eso nos quiere decir que la función de mérito cambia en función del ángulo de disparo y del ángulo de la carga. Con esto terminamos el tema 2 de la carga resistiva inductiva. Hemos visto la variación tanto de tensión media, corriente media, tensión efectiva y corriente efectiva, así como el factor de rizado en función del ángulo de disparo. Vemos que el ángulo de apagado es función del ángulo de disparo y el ángulo de la carga y cómo evolucionan esto. También hemos visto que el caso del rectificador no controlado es un caso particular del controlado cuando alfa vale 0. Gracias por su atención.